hola voy directo para ver qué vídeo gana más suscriptores haz lo siguiente entramos a mis vídeos estadísticas obviamente clic en suscriptores como pueden comprobar el primero es el que más seguidores consiguió ojo en 28 días si quieres saber en 7 días o 90 o en otras frecuencias, pulsa ahí.